En 2021, Bolivia registró la inflación más baja de la región. La inflación en nuestro país llegó a 0.90%. Los precios de la canasta familiar están estables. Estamos reconstruyendo la economía, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.